Hola Leo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría, un espacio en donde venimos a entregarte tu guía acerca del dinero, las finanzas, los ingresos, tus fuentes por las cuales tienes este flujo económico, ¿cómo están en estos momentos? Te invito a ponernos en esta disposición para que a través de estas cartas, a través de estos mensajes, los arcángeles se puedan comunicar contigo y encuentres respuestas. Ese es mi deseo, el deseo de mi alma. Y si está en mis manos entregarte esas respuestas, ¿por qué no? Gracias por estar aquí hoy, Leo. Estamos muy contentos porque se nos acaba el mes de octubre y estamos a nada de empezar estos momentos fiesteros de Navidad. Bastante buenos. Pero bueno, no nos enfoquemos en un futuro que aún no llega. Vamos a ver qué es lo que tienes en estos momentos en tu presente. La parte económica. Recuerda que esta es una guía general, por lo tanto, puede o no ajustarse totalmente a tu vida. Ahora, también es importante decirte que esto no es un tarot adivinatorio. No nos dedicamos a decirte tu futuro, eh, puesto que así como es el universo de infinito, así son tus posibilidades si yo te dijera un futuro te estaría limitando y esa no es la intención mía, no es la intención de los arcángeles ni de la divinidad solamente es entregarte estos, estos mensajes y palabras para que sanes, actúes y tú mismo, tú misma te generes ese futuro que tú quieres vivir realmente, ok en tu presente tienes el campo de los sueños tienes también la guarida del dragón Tienes la Tierra de los Fantasmas de Cabeza. Tienes en tus resistencias el Talismán. La carta Detalles, Detalles de Cabeza. Seguir al líder. Y bien, vamos a iniciar con estas primeras seis cartas. ¿Qué te dicen tus arcángeles? El campo de los sueños. Albergas ideas bastante buenas, Leo. Tus ideas o tus sueños son bastante buenos. Lo importante no es tenerlos, es ponerlos en acción. ¿Ok? Al poner estos sueños en acción te darás cuenta de que pones una pieza y en automático se empiezan a acomodar las demás. Sin embargo, si tú no actúas, esas piezas se quedan en el limbo. Toma la responsabilidad. Te dicen en este momento, en este presente, es importante que tomes la responsabilidad de tu vida y empieces a actuar sobre aquellos sueños que albergas que ya te han estado mandando mensajes y esos mensajes significan un sí, significan es un muy buen camino. Es muy importante también, Leo, que entres en esta comunicación contigo mismo, contigo misma y saques esas emociones que de repente se sienten densas dentro de ti ok, la guarida del dragón es como imagínate que eres tú como el rey de la selva ok, tienes a todos los, los animalitos que te siguen sin embargo, crees que al ser el rey no tienes derecho a sentir, no tienes derecho a temer, no tienes derecho a mostrar un poquito de vulnerabilidad, como el rey del león, ¿no? Siempre tiene que mostrarse fuerte. Sin embargo, por dentro hay momentos en los que te sientes vulnerable, en los que sientes tristeza, dolor, ansiedad, miedo, ira, orgullo, y si tú los dejas que se junten y se junten y se junten en esta bola de nieve, vamos a llamarlo así, si tú dejas que eso suceda, va a llegar el momento en el que tú mismo te empieces a estancar en energía y eso impacte tus finanzas. Esa es la razón por la que hoy te invitan a dejarte sentir todas aquellas sensaciones y emociones que llegan para que te mantengas en una energía liviana, en una energía fluida, y esta economía también se siga moviendo alineada a esa energía, ¿ok? Entonces, por un lado te piden ya empezar a materializar esos sueños que están en tu mente, que ya te han enviado mensajes del siba por ahí, te invitan a sacar esas emociones para que te mantengas en energía fluida, sobre todo porque tienes en tu presente esta carta de la tierra de los fantasmas. ¿Y qué son estos fantasmas? Todas esas ideas de duda que de repente te llegan, creencias falsas o anteriores sobre ti mismo, sobre ti misma, que ya no tienen cabida en tu vida en estos momentos. Eh, también todas aquellas Creencias transmitidas por personas externas, ok, pueden ser padres, familia, amigos, eh, pero básicamente son esas creencias limitantes que tienes de ti. Voy a tomar un poco de agua. Esas creencias limitantes que tienes de ti es importante que ya las empieces a sacar, a eliminar. ¿Ok? Aquí se aplica la parte de, eres un león, siéntete el rey de la selva. ¿Ok? En este sentido es, créetela. Todo lo que crees de ti, todos los sueños que has tenido, que son muy buenas ideas, créetela. Sí va por ahí, el momento de que ya los pongas en práctica. Si estás trabajando en una empresa y has estado manteniéndote en una zona cómoda en donde llegas a, no sé, en este ejemplo, llegas a las 8 y tu rutina es ir por el café, el desayunito 8 y media, voy, regreso a mi lugar, medio abro la computadora, medio trabajo, a mediodía ya estoy trabajando total y absolutamente el 100% de mi tiempo. Esas rutinas, Leo, te invitan a que las quites también con esta carta de la Tierra de los Fantasmas, a que empieces a ver nuevas formas de acción en tu empleo, porque eso te va a abrir la puerta para promociones, para aumentos, para nuevos proyectos, o posiblemente también para un nuevo empleo un empleo donde te sientas pleno, ¿ok? Entonces, es muy importante que si estás en una rutina ya en tu trabajo, empieces a echarle acción, a lo que te decían aquí, échale acción, muévete, haz las cosas de diferente manera, para que tu misma energía empiece a moverse de una manera más positiva, más fluida, más locochona, más apasionada por la vida. ¿Ok? Un león, si sí, bien se mantiene observando, también se mantiene en acción, se mantiene alerta, ¿ok? Y alerta para ti es, va a haber opciones, opciones siempre hay, Leo. Que te mantengas en una zona cómoda y las dejes ir, esa es tu responsabilidad. Sobre todo porque en resistencias justamente estás resistiéndote a liberar tu líder interno. Es como si sabes que eres un león, pero quieres mantenerte como ovejita porque es cómodo. Sin embargo, esas ovejitas se las va a comer el lobo. Entonces, es importante, Leo, que dejes de resistirte a seguir los deseos de tu alma. A seguir estos sueños que están albergados ahí ya por mucho tiempo y que ya se sienten un poco enlamados o con cochambre, con costras, los empieces a limpiar, y empieces a irte por ese camino, ok, no te resistas a seguirlos, porque ese es un sí para tu vida, no te resistas también de repente, ante esta comodidad, o ante querer seguir en esta zona de confort, tiendes como a exigir, autoexigirte. si no está blanco, y como yo no quiero blanco y no está blanco, entonces no lo voy a usar o no me voy a ir por ahí porque yo quiero que sea blanco. Pero se ve medio gris y me gusta, pero como yo quiero que sea blanco, no me voy a ir por ahí. ¿Sabes? Ese tipo de detalles que solamente son autoexigencias basadas en el miedo a salir de tu zona de confort. Leo, muévete. ¿Por qué? Porque eres un líder nato. Tienes la energía del líder, tienes buenas ideas, buenas propuestas, buena, buen empuje. Tienes ese empoderamiento natural en ti. Y a través de ese empoderamiento empoderas a la gente. Hay mucha gente que te sigue, Leo. Sin embargo, de repente observar que un Leo eh, se nos va a la zona cómoda, de repente ese impacto y ese legado que tú puedes dejarle al mundo, a la gente que te rodea, se convierte en una autoexigencia propia, en donde te frustras porque sientes que no estás siendo suficiente, sientes que no encajas, sientes que no eres tú, sientes que quieres ser auténtico pero te da miedo serlo. Entonces te metes en esa zona... Eh, en ese ciclo vicioso ponle acción muévete Leo si eres un empresario o empresaria este tipo de resistencias puede bloquear el flujo constante de nuevos clientes y también puede ser que te lleve a perder algunos que ya tenías ¿por qué? porque la vida avanza Leo, la tecnología está avanzando aún más rápido de lo que tú te imaginas si tú, no, si tú te mantienes en una zona cómoda Y evitas conocer más allá Pues te va a pasar Solamente que te vas a quedar atrás Y puede ser que cueste un poco más de trabajo Entonces en estos momentos, Leo Es importante que te mantengas en acción Conecta contigo, quítate esas creencias Suelta tus resistencias Porque en estos momentos, mira, qué bonito Te lo están reforzando una vez que tú sigues a tu alma, la brújula, tienes a la brújula como resultado de soltar esta, esta, esta resistencia a seguir a tu alma. La brújula es, voltea los ojos al cielo, mantén los pies en la tierra con la mirada en el cielo. ¿Y qué es esto? Tu brújula interna, tu alma, Siempre vas a ver cuál es el mejor camino para ti. No te resistas a escucharla porque te está mandando mensajes para que tú puedas en estos momentos empezar a darle cabida a estos sueños albergados y, y que están ahí retenidos por miedos, por no querer salir de la zona cómoda. Sigue tu brújula interna. Voltea la mirada al cielo, pídele ayuda a ese poder superior en el que creas, a los ángeles, a los arcángeles, tienes todo un ejército, toda una corte celestial dispuesta a apoyarte, dispuesta a guiarte, así que síguelos, pídeles ayuda, sobre todo porque mira, tienes el circo de una sola pista, es decir, te dicen, deja de exigir la perfección, porque eso solamente es miedo, Lánzate a la aventura de la vida, porque en este circo, okay, en esta pista de baile, tú eres la estrella, Leo En esta maravillosa pista de baile que es la vida, tú eres la estrella Si te vas por la energía de la, de la brújula, por la energía del alma, por la ayuda divina de toda esta corte celestial que te respalda Vas a brillar como una estrella. Por otro lado, si te mantienes en esta resistencia de exigir que todo sea perfecto y móvil, y hasta entonces te vas a mover, solamente te vas a estrellar. Y no queremos que te nos estrelles. Queremos que brilles. Queremos que salgas. Queremos que crees. La gente y la humanidad están necesitando líderes que generen nuevas propuestas de crecimiento. Y ese Leo eres tú. Okay. Ahora, tienes también el abrazo triste, cuando sueltes todas estas creencias limitantes, puede ser que llegues a sentir como esta necesidad de un abrazo, como se está yendo una versión vieja de mí que ya no me funcionaba pero me está doliendo o estoy sintiendo tristeza, abrázate, conecta con este poder superior en el que creas porque eso te va a llevar a vivirte como líder. Ok, este, esta carta del abrazo triste es positivísima eh, cuando sale en esta posición porque te dice, es momento de soltar esa vieja versión, ya no está funcionando, suéltala porque tú eres un líder, sobre eso vete, <coughs> vete sobre el liderazgo, vete sobre tu empuje, sobre tu poder y crea esos sueños porque la economía en realidad no está estancada para nadie solamente es una ilusión que te invita a mantenerte en esa zona de confort, pero una vez que te salgas de ahí, te darás cuenta de la infinidad de posibilidades que tienes, ok, vamos a ver tu mensaje final, justamente, cabalgar sobre las olas, y con esto te dice finalmente tus arcángeles, En el momento que te decidas a tomar las riendas de tu vida y la responsabilidad, sentirás cómo nosotros te estaremos guiando de una manera tan fluida y tan positiva en tu vida que puede ser que llegues a pensar, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no actué desde antes? Sin embargo, también te dicen, el momento en el que tú lo decidas es el momento perfecto. Todo está sucediendo de manera perfecta y a tu favor. Si nos permites entrar en tu vida como amigos, como compañeros de existencia, juntos podremos generar nuevas creaciones que sean beneficiosas para ti y para la humanidad. Qué bonito Leo, gracias por estar aquí. Te mando bendiciones de mi alma a la tuya, deseando que en este momento hayas encontrado respuestas, palabras o frases que hayan resonado en tu alma. Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, dejarnos un comentario porque nos encanta saberte cerca. Gracias.